¿Qué tal amigo ucraniano, amiga ucraniana que nos ves del otro lado del cristal? Estamos aquí para, para platicarte de lo que estamos haciendo ahora con, con de la nueva producción. De hecho, este Pipo les va a platicar de, de una rolita que, que ya viene, ya viene pronto, cuyo título es... Vuelo Libre. Vuelo Libre, sí. ¿Y de qué se trata Pipo? Bueno, digo, la rola es de Pipo, ¿no? Entonces, este... Es, es de Toño. Sí, él hizo el, la, la figura en la guitarra. Y sobre esa figura en la guitarra, yo metí dos letras. Una letra que era así como más, más guerrillera, más un poco negativa. Y luego le cambié. Básicamente <risa> habla de, de la decisión de cambiar, de cambiar tu vida. De decidir eh, volar más allá de este mundo. Y crear algo más chido apoyándote en tus creencias. Puede ser Dios, puede ser tú mismo. Yo creo en Dios, entonces yo me apoyo en eso, entonces escribí acerca de eso. Pero se puede interpretar como como tú mismo, como tu mente, como tu espíritu. Básicamente de eso habla vuelo Libre. Y... Como dije, lo hice, hice la melodía vocal en base a la música de Tony. Y eso fue básicamente lo que es Vuelo Libre. Y se hizo ya la grabación de la canción sobre una base más funky. Uh -huh. Que metió aquí Carla, muy bonito, bajo el bajo de Carla, por cierto. Muy bonito. Y los arreglos de Fer. Oh, y la voz sí de este Todo muy bien. Y eso, y eso, de eso trata y de eso se basa Vuelo sí. Libre. Espérenla, está muy chido. Ah, está chido. Sí, la verdad, sí. Sí, la verdad que sí. Yo dije en un video por ahí que era de mis canciones, bueno, con las que me identificaba, entonces sí está bien chido. ¿Les va a gustar? Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Y de eso, tanta buena libre. Pues muy bien. Pues y más, por el momento, ¿verdad? ¿Alguien tiene algo más que agregar? Pues que seguimos tratando de complacer a los fans con las peticiones ah, que hacen ¿no? es. Ok. ¿Ustedes lo pidieron que te una reseña de una canción pues ahí, la, ahí, ahí está pues ya sabes campanita manita si ustedes quieren recibir más noticias, y si quieres estar más en contacto con nosotros, suscríbete. Sí, no, sí. Danos un like. No les, no les cuesta nada, niños. Y a nosotros nos dan mucho, mucho auge para seguir adelante. Así lo ves, entonces, sin más por el momento, pórtate mal, cuídate bien. Nosotros somos Cranion. El poder del rock. Y nos vemos en la que sigue.